Para alinear cualquier objeto dentro de Photoshop existen dos formas. Si ustedes tienen la versión 2013 hacia abajo en Photoshop tienen que hacer lo siguiente. Primero, control A. Doy un clic aquí para activar la capa y en la parte superior en el panel de control puedo justificar o puedo alinear como yo quiera. Vamos a deseleccionar este contenido y ahora la buena noticia es que a partir de la versión 2014 ya podemos trabajar con estas mesas de trabajo. Ya no necesito poner control A, simplemente elijo o selecciono la capa que quiero alinear y en la parte superior puedo proceder sin ningún problema.